Hey, ¿cómo estás? Pues estén súper bien, espero que disfruten este video que es de GTA V La verdad no creo que sea un video tan divertido como los anteriores Si es que ustedes lo, lo, lo recomiendan Porque la verdad, pues ahorita me compré el GTA no, Estaba pensando en hacer un video el próximo video del Den Ring O un vlog, no sé ustedes eh, Escriban en los comentarios que quieren que haga Por lo mientras, este, denle like, suscríbanse y compartan, escucharon. ¡Compartan! Y los quiero mucho, ¿ok? Los veo en el siguiente video. Disfruten el video, por favor. Like, comparte, suscriban. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Los amo. Esos. Es. Ay, un día los santos como cualquiera. Tranquilo, sin vulgaridades. ¿Tú okay, quieres, pleito? Welcome to United States, man. Oh, bro. ¿Se cayó allí? Bro. Bro bro bro bro bro the police is here, man. Don't worry, daddy's home. Tiene la poli What to What do? What Alejandro, me debes la pensión para los niños. No hace falta seguir al arquitecto, papá. Algo me enseñaron. Ahora me enseñó Hitman. Ahorita van a ver una buena conducción como Baby Driver. Baby Driver como 7BS. No se preocupen, eh. Bueno, eso es una no decía Baby Driver, pero. Yo lo hice por mis huevos. Miren, esto era Baby Driver. Dice. A veces tú dices, bueno, voy a perder la policía y no la pierdes, ¿no? Yo ya la, casi la pierdo porque soy. ¡Talía! ¡Oiga, oficial! ¡Vale, gran Miren, contaminación! Miren, llámelos, estoy. Así mismo es una barbeta. No es esto, ¡era broma! era broma. Van a ver este trucazo que voy a hacer, se llama el pollo truco. Hacen esto. Pollo trucazo. Les voy a enseñar cómo pelear. Corren y ¡Pum! A ver, vamos a checar que hay. ¿Qué me han blindado? A ¡Oh, su madre. Buenas tardes. Hola. ¡Rápido, cabrón! Mm -hmm. ¡Hola! ¿Ese es el ajuste de cuentas?